Hola a todos, mi nombre es boston y bienvenidos a un nuevo capítulo de Rasteo y os traigo un raideo un poco extraño, me explico, resulta que vamos a visitar a un hombre que tiene 80.000 torretas en su casa, van a pasar cosas y se va a llevar el loot, no os digo más, dentro vídeo, lo no tengo, bueno, voy a salir primero a mirar, a la izquierda no, ah la veo, Vale, las torretas 11.4 caen, eh. Es grande También. la cacha. Buah, la roca está tocheta, eh. Buah, buah, esa roca me va a dar la vida, eh. Está muy pegada. A... Cuida, cuida, cuida, cuida. Joder, cuánto. Tiene rango, eh. La ha dejado reventado, eh. Ah, 60 de vida. Joder, sí que tienen rango. Vale, vale, vale, vale, no pasa nada. te tienes que ir más para la izquierda, tienes que ir un poquillo a Sí, desde, desde aquella roca le puedo tirar C4, no pasa nada. A ver, a pillarme 5 o 6 y ya está. Que va, te mata antes de que se las tire. Tengo una idea, tengo una idea, no te preocupes. Está empezando cerca, a ver. Adictados. A ver. Tengo una idea, tengo una idea. En teoría, desde aquí está muy lejos para darme. Eso es. Eso es bonita. Tú ni me mires, ahí está. ¿Pero ¿Cuánta, cuántas torretas tiene el psicópata este? Yo he visto por lo menos cuatro. Hay unas poquillas, ¿eh? unas poquillas muchas. Claro, es que lo que pasa es que él tiene controladas las rocas. ¡Eh, hola! Están raideándolas, ¿eh? Está complicado, está complicado. Pena, que van de uh, sí. A la... Pues sí, aquí a lanza a pepos, la cabeza, eh. No, no, no, no me mata tranquilo. Ahí hay más, eh. Cuidado, que por ahí arriba tuya también hay Ah, bueno, pero si puedes ir por puerta. Sí, en principio sí, lo voy a intentar. Pues yo creo que las puedo evitar, eh. Y, pa y para abajo muchos no van a ver las torretas. El tema es las que estén a nivel del suelo. Esas son las que me preocupan ahora mismo. Este tiene que ser un laberinto que flipas, ¿eh? Te lo digo ya. Sí, pues dale, pues dale, recto. Sí, no queda otra. Me voy a traer más C4 porque si no, estoy haciendo el tonto. Y sí, hombre, tranquila, no me ha dado nada, no, no me ha dado un tiro. Hombre, desde luego se ha pillado una buena zona, ¿eh? Eso seguro. Parece que está sí. el tío aquí solo. Va a gustar la idea, lo creo yo. Ese que hace muy raro. Hombre, tú dirás. Y las torretas están fatal, pues está, tío. Sí, o sea, están bien, pero mal, ¿sabes? No, están fatal. ¿Eh? Están bien. Bien si te pegas, dos. claro. Exacto. Además, están fatal. Tengo que ir a mi casa hasta cerca. Si queréis rápido para continuar viéndote, hasta pronto, vale, Maxi. Tío, gracias por. por estar ahí, macho, y por volver a loco. Muchas gracias, tío, Messi. Sí. De verdad, eh. ¿Eh? Puerta, puerta, puerta, puerta, puerta, puerta. Aquí no hay puerta. ¿Puedo darle aquí, retos, eh? aquí ya paré. Se sí. todo. La putada es eso que no. No tengo mucha visión, tío, de. Bueno, me revienta. ¡Pum! Bueno, pasa nada. Para eso tengo el home. A ver. El nota está conectado, gente. ¿eh? Ten cuidado. Voy para allá, voy el para no, allá. El nota está conectado y creo que está saliendo de la casa. ¿Qué dices? Sí, sí, corre ya. ¿Puedes coger el arma? Uy, esa, estas torretas te van a joder. ¡Eh! Oh. <risa> Pff, está jodido, Toma tío. Una Toma una jaranda. Toma una puta. ¿Dónde estás? Voy a morir. ¿eh? Ahí. No, Voy a saltar. ¡Oh! Vale. Vale, gracias, José. ¿Eran 17 o No, yo creo que tenía 13, ¿eh? Ahora, ahora te doy 3 o 4. ¿Vale? No te preocupes. Ojo, ¿eh? ¿What the fuck? Es que este era un medio muro de esos. Ojo. Uy, uh, escuché torretas, ¿eh? cerquita ah vale lo que me faltan son las jeringuillas qué putada Ah, toma toma toma te las tiras vale vale ahí está El está, ahí está. a ver qué es Uf, qué casa más rara tú y yo petale todo lo por medio tío todo lo que haya ya pero es que puertas? ahora las puertas tiene muchas ¿eh? ya es, es que esa no lleva nada creo a ver, espérate. es que estoy en el centro, en verdad, pero. Cuidado que hay torretas, ¿eh? Ya. En el centro. Todavía es no está no. en el centro, ¿eh? No, esto no es el centro. Centro, centro, ¿Qué? no, porque a la derecha es donde más hay. Es que, tío, no sé cómo, cómo es esta casa, la verdad. Muy rara. A ver, por aquí puedo ir. La verdad es que. A ver, espérate. Aquí no hay torretas, ¿no? es que tiene el para subir allí delante es que no sé por qué me da que el loot está allí delante sabes o delante o, o por abajo o yo qué sé no sé tú peta y paredes de metales si ves alguna si sí, no piedra pero se puede ser ya relleno para... eh. Relleno, sí a ver. Buah. eh el no Sí, está, está allí delante, ¿eh? Aquí, aquí, ¿no? Para de la derecha. Para, la, para el medio, tío. Para recto, ahí. Para, para la derecha. ¿Aquí? Ahí, ahí. A la derecha. A la derecha tuya. ¿Aquí? Ahí, ahí. Ve recto. Vale, vale. Hay alguien que está tirando el servidor. What the fuck Joder. Hostia, me he petado otra ¿Ahora qué? ¿Más recto o qué? Tú dale al centro, tío ¡Hala! Qué bien la ha hecho, Guillermo Qué bien la ha hecho ¡Trol! ¿Este era el dueño? Sí Ve, vale. Ve ve a saco, ve a saco, ve a saco otra vez Trincale todo No tengo vida, tío, es que me cago en la puta ¡Ah! ¡Qué lento de reflejos, tío! ¡Cago en la puta! Ese era te, mío, te, ¿eh? Te distraigo yo, cojones. Ese era mío, tío. ¿No, no me estás okay. esperando? Sería raro, ¿eh? Que no me esperase. Claro, hombre, se ha metido por estas puertas y ya está. Eso que no tiene más. Bueno, se ha dejado aquí la munición. Claro, a saber por qué puerta se ha metido también, ¿sabes? ¿Estás tú muerto aquí o qué? ¿Estás tú sí, muerto yo. aquí, eh? estoy vivo. Lleva 260 C4, 620 satchels. Sí, ¿dónde? Aquí, tío. ¿Y por qué he eh, muerto? No sé, 400, eh, 697, cogelo todo, tío. Yo no lo puedo coger. Uf, que lo ¿claro hubiese llegado a coger a alguien, tío. Claro, ¿se lo coge el otro o qué? ¡Hala! <risa> claro, eso es... Qué mala suerte y he vuelto. Vale, perfecto, Maxi. Si, sí, salí de la mitad de peña porque me han matado. No pasa nada. Si me llega a quitar todo, tío, flipo. Claro, ya está, ya la tiene hecha. 600C4. Estoy por el ordenador. Vale, perfecto, Maxi. No, no, no. Ay, no puedo por el frío, ¿no? ¿Qué, qué dices? No tengo madera. Joder. Bueno, lo único que hemos hecho es darle loot a ese pavo, me cago en todo. No, pues Nanda no, se lleva un poquillo de, de, de C4. Nueve, <ríe> creo que nueve. Ah, la loot que tiene en Nota. Esto. Se la lleva un iceberg el loot. ¿Cuál, el de esta casa? Sí, se la lleva todo el loot. ¡Me tío, qué manía tiene la gente con llevarse el loot de su casa. Sí, tío, esa... Y ¿Si le estoy regalando. Se lo voy a decir al administrador, tío. Que ya, que esto no puede ser tío, que se vayan, tío, en medio de un raideo. Ya es que lo han hecho a todos. Rock, claro, es que tiene que haber raidlock, tío. Esto tiene que ser como en Vanilla, tío, que en Vanilla no tienes escapatoria. Si te viene uno y te quiere reventar la casa, ya la puedes defender con uñas y dientes, ¿sabes? Claro. No me jodas. Es que si no, ¿qué sentido tiene jugar a esto, tío? Si al final te puedes hacer una casa en China y en cuanto te raidean llevártelo todo, tío. O sea, sí. eso que se ha llevado los... Pues nada Le es que dejamos Ya Pues nada Nos vamos para casillas no, no. señores Si te vas a investigar por ahí Y se ver, La encontrarás Si sí. Te ponemos el pues y se la pillas Si sí. Porque no se, se habrá ido ICB, aquella Ese ICB no te lo puedo decir yo no, no, no, tranquilo, tranquilo. Tampoco te lo iba a preguntar, ¿eh? Venga, señores, vamos a buscar a ese hijo puta. Que nos debe una cantidad de loot que no os podéis imaginar. Los 7 c 4. Y, y todo lo que tenga, ¿eh? Vale, pues si, si es un Iceberg, los Iceberg empiezan desde aquí, así que le vamos a ver. 100%. ¿Dónde estás ratita? Nada, pero de momento sirve, Malera. Malera que en principio te vaya bien, tío. Pero bueno, que si en... algún día tienes pasta, tenlo en cuenta, ¿eh? Comprate otro cable, tío, y te lo cambias. Que vivir así tiene que ser un suplicio, hermano. Y ya ves tú, por un cable que no te va a costar más de 3 euros, creo. Cable de esto no cuesta nada. Un cable de red. Te lo das hasta la compañía. Exacto. Hostia, no, ya vi, le veo. No, no, ya vi, le veo. Sí, la, ¿no has visto? <ríe> Está aquí. 100%. Lo malo es que me escuchará seguro, pero bueno, me da pela Vale. Vamos a poner esto así. Me tendría que haber tenido metal. Soy un cafre. No pasa nada. No os preocupéis. La casa del pobre, la casa del pobre. Aquí. La casa del pobrecillo. Hombre, la casa del pobrecillo, sí. A ver, esto es aquí... ¡Ey! Vale, Raideo... Guillermo... Bueno, a mí me sale como Guillermo. No sé cómo se llama el pavo. Esa máscara se parece a la da a la de la dama roja. Es verdad. Eh, creo que no tengo comando de, de follow, ¿vale? Maxi. Acuérdate, eh, está la mierda esa del Ray right Block. Eh. Sí. Lo que sí, no sé si el... él está aquí. dime. ¿Es sí, si me tengo que de... ir, me voy en el barco, no pasa nada. Hola. ¿Estás aquí o qué? Señor cobarde. Hola. Me gusta, me gusta el Ray right Block. ¿Una caja? ¡Dios! Pillo loot... pillado, tío, qué he pillado Vale, sí, tenías un montón, tío, pero que... ¿No hace falta correr? Bueno, ahora hay que tener cuidado Tiene drive blocks, <tose> ¿no? Sí Pero él me puede hacer home igualmente ¿No? Como siempre él puede, pero tú no. Vale. Pues mira, vamos a hacer algo gracioso. Ah, el armario, ¿dónde está? ¿Detrás? Ah, qué putada. Bueno, me da pena, se lo rompo. Le voy, a, le voy a... le voy a... grifar la casa y le voy a dejar una torreta dentro. Para que cuando haga home, que le espete la torreta. Sí, sí, sí, sí. <risa> que le jodan, tío. Si tiene miedo... Que venga. Que venga aquí. Pero tenía mucho. <risa> tenía tu C4, ¿no? Y... Hombre. 112 de Satchels. Más de 30 C4s. Se ha puesto un CK de pólvora aquí en el armario. <risa> What the fuck? grifealo, grifealo, grifealo. Hombre. Pero el 100%. Ah, espérate, no limpia la lista. Ahora. De armoret y todo. Y, y no la ha puesto ni el de decaichin. Exacto. Se nos ha dejado un Muy buena Claro. Hombre. Vale. Y ahora me queda la puerta. Dame una puerta, por favor. Vale. Los explosivos. Y el code lock. No sé, cualquier número. Bueno, no, en verdad, ¿no? No, sí, sí. Así se cancelaron. Así que no va a poder ni salir cuando abajo. Que te follen, tío. Eso por escapar de mí. ¿En el barco? Me está esperando. Sí. Si puedo entrar, claro. No puedo entrar. Pues nada, señores, ya tenemos lo que veníamos a buscar. 7000, aparcadísimo, tío. Aparcadísimo. Encima, es que son notas, tío. O sea, es que se la ha he hecho al lado de mi casa, hermano. Claro, es que. No, no se ha a conectar claro, que se va a conectar, tío. ¿Sabes qué pasa? Que él se pensaba que lo tenía todo ganado ya. Claro. Ha dicho: Me lo hago en un iceberg, este no va a venir aquí nunca. Adiós, me tengo que ir a cenar. Hasta mañana, Maxi, tío, gracias. ¿O sí? ¿Me disparan? O eres tú. Me disparan. Pues me ha disparado.